¿No puedes ir a clase? ¡Ya puedes hacer tu ciclo oficial de formación profesional completamente online! CESUR, centro oficial homologado por la Consejería de Educación. Más de 20 ciclos online a tu alcance. Te preparamos y te examinamos. Entra en cesurformacion.com CESUR, para que seas lo que quieres ser.